Naki Soto y esto es Dilo Bien. Muchas personas piden ejercicios para mejorar su dicción, para modular mejor. Y la verdad es que todos, desde que somos pequeños, tenemos un instrumento buenísimo para mejorar nuestra dicción y son los trabalenguas. Los trabalenguas están diseñados para hacernos equivocar. Son fórmulas que mezclan sonidos bastante similares de manera muy irregular. La carestía de sentidos de sus historias también contribuye a que no sea más complicado aprendérnoslo. Y es divertidísimo jugar con los trabalenguas porque ayudas a todos los músculos involucrados en la producción, en la modulación de las palabras a moverse de modo distinto. Vamos a jugar con el primero. Este va sobre la letra L y dice... Ese Lolo es un Lelo, le dijo Lola a don Lalo, pero don Lalo le dijo a Lola, no Lola, ese Lolo no es un Lelo, es Lila, es Lila ese Lolo, don Lalo, en vez de ser un Lelo, sí Lola es un Lila y no un Lelo, ese Lalo le dijo don Lalo a Lola. Aprenderse el trabalenguas es realmente complicado. Como verán, yo misma metí la pata. De eso se trata trabajar los trabalenguas y una manera de ir dándole espacio a una mejor dicción supone arrancar de manera muy lenta, aprenderte el texto con lentitud y una vez que tengas dominadas las palabras del texto le puedes ir aplicando velocidad, que es como regularmente jugamos cuando somos niños. Los decimos muy, muy, muy, muy rápido a ver quién Carrizo es el que no se equivoca. Jugamos con el segundo. Este es con la letra M y dice Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá Manuela Morán mientras Modesto Muñoz, muchacho moreno, remontaba la cumbre a lomo de mula comiendo y mascando Melesio Meléndez mandaba monedas, Manolo Morales mataba mosquitos y Amelie Mendoza comía empanadas de momias y mariposas allá en la Alameda es sumamente complejo seguirle el curso a algunos trabalenguas, pero una vez que los dominamos ponemos en serio a jugar, a mezclarse de manera distinta los músculos faciales y aprendemos además a darle al arco del paladar otra cosa que hacer. Son fonemas similares, sílabas que se parecen y el arte de decir bien un trabalenguas es respetar sílaba a sílaba lo que se va construyendo en la oración. Si vas a decirlo, ¡dilo bien!